Si ya de por sí es todo un reto cuidar de un dependiente, la cosa puede volverse muy cuesta arriba si tenemos que tratar con alguien malhumorado, que nos amenaza o insulta, trata de agredirnos o de lesionarse. Vamos a ver cómo prevenir. Debemos identificar los desencadenantes de su comportamiento e intervenir en ellos. Puede tratarse de cansancio, de miedo, de factores estresantes como tareas muy complejas, cosas que no entiende, frustración por ser dependiente, etc. Muchas veces la conducta agresiva está relacionada con el deterioro cognitivo, por eso hay que evitar las actividades o circunstancias que puedan causar confusión o molestia en la persona, como ruidos, movimientos bruscos, hablar demasiado bajo como para que oiga cómodamente, frío o calor, ropa incómoda, etc. Por la misma razón, conviene mantener a la vista objetos que le resulten familiares, como muebles o fotografías y carteles que le ayuden a orientarse en la vivienda. Las actividades en las que involucremos a nuestro familiar deben ser a prueba de frustraciones, es decir, que sean sencillas o que se compongan de pasos fáciles.